Bueno, y este viaje pasa por el observatorio, el observatorio de... ¿Cómo se llama? Lider. <risa> el observatorio casi más antiguo del mundo. <risa> Tengo un problema con este vlog, siento que en vez de ir mejorando que es lo que debería ocurrir con el vlog Va empeorando, creo que empieza a perder un poco de sentido a veces por la forma que lo estoy haciendo Y tengo que solucionarlo, tengo que solucionarlo Porque hace tres semanas yo estaba en Holanda y fui a ver a Pedro y a Divisai a Leiden Paseando aquí por Leiden, están un poquito cansados ya <risa> Ya entonces qué vamos a hacer, vamos a rendar un bote Sí. El domingo. El domingo Quiero ser muy sincero con ustedes Se hace difícil narrar una historia cuando te tengo que contar lo que está ocurriendo hace tres semanas Y hoy día tengo que seguir grabando Pero sé que lo que estoy haciendo hoy día lo voy a poner en tres semanas Entonces... No, no, esto no está funcionando No está funcionando Solucionémoslo. Bueno, si uno viene a Holanda, uno tiene que andar en bicicleta al lado de un canal ¿De aquí me prestaron esta bici Obviamente vamos a tomar un café Sí. Un buen café y a seguir trabajando en el podcast Pedro es astrónomo y trabaja en la Universidad de Leiden Los astrónomos tienen muchas cosas que hacer Dentro de esas cosas que hacen está la postulación a fondos para poder realizar su actividad Y yo llegué justo en la semana en que Pedro y Tibisai estaban postulando un fondo demasiado importante ¿Cómo va esa propuesta? Todavía tenemos tres días para terminarla, pero es mucho trabajo Te voy a contar lo que quiero hacer y si funciona genial y si no funciona no funciona, voy a hacer un experimento Tengo ganas de publicar tres videos a la semana, entonces para publicar tres videos a la semana necesito poder editar más rápido Y para editar más rápido las cosas no van a quedar tan perfectas como me gustaría que queden a veces Porque la perfección es enemigo de completar las cosas Ya llegó el momento, vamos a andar en bote Hoy con estos canales hay que andar en bote Este viaje pasa por el observatorio. ¿El observatorio de...? ¿Cómo se llama? Leiden. Es el observatorio más antiguo del, de, del mundo, después del, del Vaticano. El observatorio casi más antiguo del mundo. Bueno, y después de andar en bote, Pisa. Y qué manera de comer cuando uno viaja, qué terrible. Llegó el día siguiente, que era el último día antes de que Pedro tuviera que presentar la propuesta. ¿Qué you have to do? I have to finish my proposal. The deadline is tomorrow afternoon. Uh -huh. so a lot... Good luck. Y llegó una visita muy importante al Observatorio de Leiden. Además de yo, Pedro tenía que atender a otra persona y tenía que pre de de presentar la propuesta. <música> Esto sí que es interesante, aquí están las firmas de todos los, los grandes científicos que han pasado por acá Albert ah. Einstein Este es Okay, so I am Tim Spuck Y aquí va a tener que activar subtítulos Abajo donde dice CC si es que no hablas inglés I am uh, the STEM Education Development Officer for Associated Universities Incorporated which uh, have facilities in northern Chile with uh, Alma Yeah, all right <laughs> And then we also have the facilities in New Mexico, the VLA Yeah, that's And an amazing place it it is. I want it to it go there great. someday Yes, you definitely have to go visit you know, the movie contact Yeah, It's, todo knows sabe yes. Pedro está esperando nosotros. Este es un momento importante. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir ahora? Ahora tenemos que terminar la organización de las páginas. Y ahora sí, este es el momento. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando para esta propuesta? Tres meses. Tres meses para este momento. Así ahora... funciona la astronomía. ¡Succesivamente, Ahora Y todavía tenemos una hora y media. Ya está. Dice. Dice que está subida ahí? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Tu propuesta ha sido entregada con éxito. Eh, a celebrar. Ahora tenemos que esperar cinco meses. Estamos celebrando con una chilena. El episodio 50 Astronomía y algo más. Eh, the proposal was submitted. Yo conocí a Pedro hace un año. Cuando tuve la gran oportunidad de ir a trabajar a Hawái a cargo del de stand de la Sociedad chilena en Astronomía y conocí a Pedro y a Tibisay y nos hicimos grandes amigos después nos encontramos en Colombia y yo los fui a ver ¿Dónde vamos? IKEA ¿Por qué vamos a IKEA? ¿Y por qué no? Necesita, Tú necesitas comprar Cortinas, cosas Cortinas, almohadas, oh, cuchillos Welcome a IKEA Ricardo, es tu primera visita ellos están tan emocionados que yo vengo acá, pero a mí no me interesa tanto, están riendo de mí, así esto, es una tienda, no tiene nada más que una tienda. Falso. Uh, pero encontró un iPad falso. Eso es lo que necesito. Sí, yo también. el menú de niño. No sé por qué la pasan tan bien, aquí. no entiendo. Al fin estamos pagando y comprando y yéndonos. Llega el momento de decir adiós y esos momentos son difíciles. Yo no sé cuándo los voy a ver de nuevo. Eh. Pedro es tan buena persona que me estoy quedando con él. Me permitió quedarme en su hermoso departamento. Muchas gracias. Pedro Tibisay, muchas gracias por todo. La pasé espectacular. Espero poder volver a verlo pronto. Esta es una de las cosas difíciles de viajar que es decirle adiós a grandes amigos. No sé cómo vaya a funcionar todo esto, miren, tengo la escoba, estoy viajando, esto parece cualquier cosa He editado bastante rápido este este, este video Comentarios, cuéntame si te gusta, suscríbete Quiero publicar, publicar y publicar y tener contenido y si te gusta, genial eh, Para poder aprender este es un culo mecánico Un culo mecánico <risa>